positivas de Aries, propiedades físicas masculinas de Aries, el hombre Aries es físicamente atractivo. Especialmente las características faciales son realmente notables. Los ojos son generalmente pequeños y las narices son delgadas y largas. Sus bocas son distintas pero generalmente pequeñas. Las estructuras de la mandíbula se dislocan y el cabello es brillante y se vuelve de color rojizo cuando cae el sol. Su marcha está inclinada hacia adelante y, por lo tanto, pueden experimentar problemas de espalda más adelante en la vida. El macho Aries tiene un cuerpo musculoso. No se puede decir que sean muy altos. Siempre se viste con estilo y tendría sentido decir que el armario es espacioso. A ellos les gusta usar trajes. Nunca, nunca dejan de usar ropa de marca. Características generales de Aries Mail Aries es el signo más notable en términos de características generales masculinas. Su confianza en sí mismo siempre es alta. Él piensa que tendrá éxito en todo, que es el mejor y que es especial Atraen la atención con sus estructuras energéticas Inestable, en constante movimiento y meneo es evidente en cualquier caso El hombre Aries disfruta de la autoridad y quiere tener autoridad en todos los campos Disfrutan haciendo mucho, debido a su terquedad Es muy difícil persuadirlos o disuadirlos Incluso si comete un error, nunca lo acepta y no le gusta. Se comportan notablemente egoístas. El hombre Aries es increíblemente curioso. Quiere tener conocimiento e investigación sobre cada tema. Tienen un hambre ininteligible de curiosidad. Un hombre Aries, que está extremadamente emocionado, puede restringir su agitada estructura solo si está interesado en dos o más problemas. Moverse como lo desee, restringirlo a un tema debería ser lo último que se debe hacer, Aries debe ser el hombre que maneja al hombre, la razón de esto es que vinieron a este mundo como un líder, el hombre Aries es muy útil, intenta ayudar a todos los necesitados, lo conozcan o no, debido a su generosidad, su ayuda nunca será limitada. Tiene la personalidad para compartir o asumir las responsabilidades de las personas frente a él. Especialmente sus amigos son ante todo por el hombre Aries. Los valora mucho y los elige con cuidado. El hombre de espíritu libre de Aries quiere mantener su libertad en el sentido comercial y financiero como lo hace en todos los aspectos de su vida. Como tal, la mayor de los hombres de Aries quieren comenzar su propio negocio. Por lo general, tienen estructuras que no les gusta estar bajo el mando y por lo tanto, los hombres en Aries que no pueden hacer su trabajo en el negocio quieren ser gerentes o gerentes. Odian recibir dinero para llevar una vida agradable. Sus manos en esto son extremadamente abiertas. Ya tiene una personalidad muy generosa. Al hombre Aries no le gusta romperse y lastimarse. Vale la pena mencionar que cuando está roto, es muy duro. quiera que sea, no perdona sus palabras y habla lo que sea que provenga de él. Por lo tanto, pueden ser trituradoras. Si es criticado, lo hacen con una lengua dura. Aunque el hombre Aries valora la vida en el hogar, generalmente lleva una vida más social. De hecho, esto se debe a que son extremadamente móviles. Nunca se pondrán de pie. Pero la vida hogareña le da paz y felicidad. Cuando quiere escuchar la cabeza o recuperarse, puede pasar mucho tiempo en casa. A menos que los problemas sean Será muy atractivo en la vida amorosa. Tiene un carácter constantemente activo y entusiasta. Sin embargo, la mujer que está con el hombre Aries siempre debe llevar un boleto de regreso. La razón de esto es que el hombre Aries de repente perdió interés en su vida amorosa. El hombre de Aries no renuncia fácilmente a su libertad en la vida amorosa. Cuando Aries está enamorado de un hombre, confía en toda su fe y ve a la persona con la que está como parte de su vida. Se mantiene fiel a la persona con la que ha estado el resto de su vida. Sin embargo, si no le gusta, cree y no lo ve como parte de él, su relación no durará mucho y puede ser engañosa. Cuando lo haga, estará celosa, pero no demasiado celosa y abrumada. Características positivas del hombre Aries Entre las características positivas del hombre Aries Quizás la característica más importante es que el gerente es enérgico Es valiente Tiene una naturaleza asertiva y por lo tanto no le teme a nada Tiene una estructura muy ambiciosa y sus energías son siempre altas Están determinados No regresan fácilmente de las decisiones que toman es un hombre extremadamente entusiasta, sociable y apasionado. Todos estos atraen la atención como las características positivas de Aries. Características negativas del hombre Aries Entre las características negativas del hombre Aries, lo más notable es que es extremadamente terco. Siempre tiene curiosidad por todo y Ser vago y codicioso. Es fácilmente enojado e impaciente. Burlarse de las personas y, a veces, no ser graves son algunas de sus características negativas. Compatibilidad con bujes y si el hombre Aries está buscando una relación armoniosa. Debería preferir a la mujer Leo. Pueden estar juntos por mucho tiempo. Juntos pueden hacer planes para el futuro e implementarlo. Una aventura con la mujer Sagitario. Sagitario con estructura variable. Aries puede mantenerse al día con los hombres. Ella puede tener una vida de armoniosa relación física con la mujer Libra. ¿Cómo le gustan las mujeres? Al hombre de Aries le gustan las mujeres que se preocupan por sí mismas y tienen en cuenta lo que dicen. Debes saber que no puedes soportar a una mujer que siempre quiere estar allí. Siempre le gustan las mujeres que se preocupan por ella y respaldan sus palabras. A ella le gustan las mujeres armoniosas y hermosas. Si la mujer frente a él es sincera, valiente y clara, es imposible que al hombre Aries no le guste. ¿Cómo se ve afectado? Si quieres impresionar a Aries, debes ser más sensible que la sensualidad. Debe ser razonable, pero debe adoptar enfoques moderados. Las mujeres nerviosas e irritables no pueden impresionarla. Aún así, le gustan las salidas pequeñas de vez en cuando. Si quieres impresionar al hombre Aries, siempre debes tener un lado curioso. Sea literalmente como un libro, pero no dejen que todos lo lean. Incluso si logras impresionar a Aries, hay una cosa a tener en cuenta. Es muy difícil atraer constantemente la atención. ¿Qué le gusta a él? Al hombre de Aries siempre le gusta ser líder y estar en si desea comprar un regalo para el hombre Aries puede darle un boleto de partido. Porque al hombre Aries le gusta mucho la competencia. Sin embargo, si tiene mucho dinero y puede hacer cualquier cosa por el entrenador puede comprarle un motor. También puedes